Hola, soy Iris. Pues mi color favorito es negro y el rojo. Soy más de día. Me encanta la pasta. Difícil decisión por el suelto, me encanta. La verdad, más me apasiona. Pero largo siempre. Morenos. Picante. Un chiringuito. El suelto. <risa> soy más de Isabel Pantoja. Mi lugar favorito es Cari Capital, Grecia. Me encantaría visitar Grecia. Mi canción favorita es eh, Sobreviviré, Bonique Arranjo. Y soy una mujer trans. Me llamo Iris, tengo 43 años, llevo ya aquí en Bilbao 6 y vengo de Andalucía. Bueno, creo que se me nota, ¿no? Un poco. Y, y nada, pues no sé, un poco de mi vida. Siempre he sabido lo que he querido ser, lo que soy. A mí no me va a molestar nada de lo que me pregunté, ni mucho menos, porque si puedo ayudar así a más personas, pues lo voy a hacer. Sí que es verdad de que tenernos la etiqueta esa de mujer trans, pues como que, como que molesta un poco, ¿no? Porque siempre nos etiqueta con lo mismo. Esa es hándica de, de la transexualidad, sí. No sé, yo no me considero mujer trans, yo soy una mujer y ya. Esa etiqueta, pues yo creo que, la, que nos la debemos de quitar ya un poco. No somos todas una. Sí, yo decía, sí, sí, sí. a dicho este cuerpo no es mío, o sea, no me corresponde, no me, no me corresponde. Mi vida ha sí, un poco, sí que es verdad, de que hemos tenido muchísimos mmm, encuentros encuentro malos con, con gente, porque claro, a ver, el, el, el simple hecho de ser trascensual como que es un, un hándicap, ¿no? Yo soy de un, pueble, de un pueblo de Cádiz, de la línea. No me gusta decir esta palabra, ¿no? Pero sí que es verdad que era el mariquita del pueblo mí mi familia no es que no me aceptasen, vale, pero que no lo veía bien de que yo me hiciese mujer O sea, era una cosa como que, a ver, vale, eres mmm, gay pero no te aceptaban como mujer, vale Entonces yo no, a ver, yo no me sentía gay tampoco, es que yo no me sentía nunca ni gay ni niño ni nada, a ver, que, que Yo en mi cuerpo era algo, o sea, yo, ver, yo nací niño pero es que no me sentía así, querrían ellos que yo fuese que todo el día hubo humillaciones y esto, y, y pues no yo no iba a pasar por eso. Me negaba a pasar por eso, me negaba. Mamá, esto es lo que hay, yo me siento así, yo voy a, voy a ser así, y, y te das cuenta, cuenta que has perdido un hijo y has ganado una hija. Y yo me fui de Cádiz, pues, pues eso, me fui de Cádiz muy jovencita, me fui de Cádiz con 14 años, ¿vale? Eh, he trabajado muchísimas cosas porque claro en aquel entonces yo no tenía mi nombre de iris cambiado entonces sí que es verdad que te costaba un poquito de un poquito no bastante trabajo encontrar ya trabajo y sí que es verdad que era un tema duro bastante duro y de qué has trabajado pues de todo de todo <risa> de todas habito para mí Tenía que vivir, tenía que pagar mis hormonas, pero bueno, me ha tocado vivir esa situación y ha sido una vivencia más en mi vida. Yo me acuerdo que en mi casa, mi padre murió en el año 84 y vuelvo, y vuelvo un poco atrás, ¿no? Mi padre yo tenía seis años y él, mi madre tenía la tele del salón. Una mesita bajita, así en la sala. Y yo veía bien a Fernandita y decía: qué guapa, que era un bellezón, morena, con los ojos claros, tal. Y a mí me encantaba esa mujer. Y me acuerdo yo que. que, que, que escuché en mi casa decir: hay que que pase un tío lo guapa que es. Sí. Y a mí yo veía así para atrás, miré para atrás, yo miré, miré, miré otra vez la tele y yo miraba para atrás miraba la tele y decía: ¿En serio? Empezaron a morarme por mi propio medio. A la sí. eso. O sea, es que era menor de edad. Es que claro era menor de edad, entonces eh, mi madre no me iba a dar consentimiento en aquel entonces porque mi madre mi madre era reacia a todo esto. Entonces bueno las compraba a mis amigas y me las ponía yo. Me las ponía el C, me, la ponía, me, la, me la ponía un practicante que había allí que, se, que, no, que, no, que nos hormonaba a todas a todas. Nos cobraba creo que eran 300 pesetas por hormonas por poner hormonas. toca defenderme muchísimo me ha tocado defenderme muchísimo luchar muchísimo y pasar por muchísimo y pasar por muchísimo eh, sobre todo por el, por el tema del trabajo marca marca muchísimo o sea marca muchísimo tiene, o sea, tiene que tener la suerte que yo he tenido por ejemplo bueno yo y conozco a muchísimas amigas mías que hemos tenido la suerte la suerte de que, de que nos queremos labrar un, un puesto de trabajo un, yo que sé, un, un círculo laboral en el cual pues no nos no, no han respet, dentro de lo que cabe, nos han respetado y, y, y eso, pero que no es fácil. Un hotel de allí de Sevilla muy reconocido y cuando fui a hacer la entrevista me dijo de que eso tenía un circo. Me quedé, perdona, me quedé a cuadro, pero bueno, mmm, fue ese hotel, porque luego en los demás hoteles estuve trabajando y la verdad que me que estuve que estuve muy bien. Bueno, sí que es verdad que tuve en una tuve un pequeño percance con uno de, de un hotel también, que estuve trabajando allí en Sevilla y, y me preguntó que, mmm, dónde yo me metí al burtaco. simple hecho de que, de que mmm, sea una mujer transsexual no quiere, no tiene derecho nadie a meterse conmigo, ni conmigo ni con ninguna. Hotel Gela Bilbon, vi como a vos te es lo que te coja aquíña, es basic. hay de todo, hay de todo, sí mujeres separadas, con hijos, mmm, extranjera eh, extranjeras, eh, hay de todo y nos exigen muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos un rato de 18 habitaciones y a veces nos ponen muchísimo más, o sea, muchísimo más. Tú no puedes hacer 18 habitaciones y dejarla limpia, o sea, es imposible. Y de compañeras de esta mala, ni, chica, vete, pa, pa, vete, que estás mal, vete, no, es que si no me quitan el sueldo, me quitan del dinero, que no sé qué. Lo difícil del trabajo sindical es enfrentarte con la... <risas> enfrentarte a muchísimas cosas. Tienes que enfrentar a la empresa, el tener que convencer a las chicas, el tener que, que, que lidiar con, con, con todo, está, con, con todo lo malo. O sea, por ejemplo, eh, hace como dos años así despidieron a una compañera no te valoran como, como trabajadora, no te valoran, eres, eres, eres una, como, como dijo una vez el director de un hotel, de, de, del hotel, ustedes son las fregonas, o sea, nos andan como si fuéramos lo, pues, lo peor, y no se dan cuenta, y no se dan cuenta, que yo muchas veces lo he dicho, y no se dan cuenta que un hotel funciona gracias a nosotras. Lo más triste de todo esto es que gracias, gracias a las fregonas ellos cada vez se están enriqueciendo más. Eso. Hemos hecho dos, hicimos la huelga, hicimos la huelga porque la entraron entró Barcelona al hotel, que, que, que era un Holiday, Inn, y se cambió a Barcelona Y ahí hicimos una huelga general de que estuvimos como seis días, seis, siete días haciendo la huelga, para tener hoy en día unos derechos, que no teníamos antes. Como por ejemplo una subrogación, se fija la empresa, mmm, que, no, que nos miraran como tal y, y, y lo consig ya te digo, lo conseguimos en seis días. Y que si los unimos todas, va a ser muchísimo mejor. A ver chica pero qué? es que si no salimos a la huelga, van a hacer con nosotros lo que quieren y eso es lo que quieren las empresas hacer con nosotros lo que quieren yo por ejemplo estoy aquí sola yo no yo yo yo mi sueldo es el mío yo aquí yo no yo no percibo no tengo no tengo una pareja que me respalde de un sueldo no tengo una familia que me respalde de un sueldo yo no yo estoy aquí sola yo aquí no tengo a nadie yo yo vivo de mí si a mí me echan yo, yo qué hago Porque hemos hecho una huelga, hicimos la huelga, conseguimos lo que conseguimos ya lo hemos conseguido todo. ¿Qué pasa? Que, que nos pensamos que porque hayamos hecho una huelga somos fijas, no, no, no nos van a echar. ¿Y tú qué te crees? Que cuando, cuando pase todo lo que pase de la pandemia y todas estas cosas, no va a haber despido, va a haber, va a haber despido. Vamos a luchar por lo que tenemos. Vamos a pelear por lo que tenemos. No nos conformemos con poco. ¿Por qué tenemos que conformarnos, conformarnos con poco cuando podemos tener más? Vamos a estar unidas.